Jorge León, ¿me puedes encontrar en el país de Argentina en este mapa del mundo? Claro, no? el país de Argentina. Bing, eso es Chile. No, no lo ve, al lado. Argentina, aquí. De algo, sí. Muy bien. Eh, ¿Cuál lo piensa en Argentina que piensa primero, que se le viene en la mente? Churrasco argentino, me encanta. Churrasco argentino. La comida. O lo que me dijo de, antes de que grabáramos ¿no? ¿Tierra de Fuego? Quiero conocer esa parte ¿Tierra de Fuego? Sí. ¿Es cerca de Ushuaia, no Pero sé. Eh, eh, escu He escuchado a un amigo que caminó en un carro Ajá. en un Land Rover y me dice que es muy lejos y, y mucho desierto y no sabe nada y él me dice, pero por conocer es bueno una sola vez ir a Tierra de Fuego Ah, interesante, sí. Otra pregunta, ¿en famosos argentinos conoces algunos? Ah. Dicen que el Che Guevara es argentino, dicen. Sí. Y los famosos Maradona sí. y, y Messi. Sí. ¿Y les gustan algunos clubes de fútbol de Argentina? ¿O, por ejemplo de River Plate o Boca Junior. O, o Boca porque han jugado muchos colombianos más en Boca ah, que sí? que <ríe> un... Y les ha ido muy bien. Sí. Ah, listo. Entonces comida, decías churrasco o las otras cosas, eh, por ejemplo, que toman mucho allá. Pues me gusta, me contaron que la carne de res, sí, sí, sí. que tiene una preparación especial en los campos donde se levanta el ganado. Sí. Alguien me dijo, a mí, una amiga de Buenaventura me dijo, ah, pero me dijo eh, al, al pasto los prados les echan unos nutrientes ah. y se ven los prados de colores y el ganado no se mueve mucho hace que el ganado se mueva poco y la carne sea especial. Sí. Ella me contó eso, no sé. Entonces, que vayamos eso, para conocer. A ir a Argentina a conocer. Sí. sí. Otra pregunta eh, de cantantes argentinos. ¿Conoces algunos? Mira que en mi pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Uyoaba allí. ¿El Valle? Sí, en el Valle del Cauca está a 230 kilómetros de Cali ah, okay. de que Pero para el norte, límite con Pereira y con Armenia sí. y a Cartago, yo, a mi pueblo de 5100 habitantes sí. Allí una vez fueron los caballeros del tango de Argentina ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Un amigo los llevó que tenía buen dinero y los llevó ah, sí. a Raúl Garcés sí. ah, sí. Todos los que cantan la música argentina de tango estuvieron en Pereira y los llevó yo y la gente no creía. Sí. es una anécdota bien bacana porque la gente decía, me sí. van a venir aquí los caballeros del tango yo y es que el tipo tenía mucho dinero y los llevaron a frente. Sí, Ay, uy, pues, hace pues, hace tiempo. ¿Sí? Eh, Sabría decir cuál es la moneda en Argentina. ¿Sol? No, eso es en el Perú. No, no. Los pesos argentinos. Pesos argentinos. La población de Argentina más o menos arriba no, pues me queda un poco difícil calcular las 50, 60 millones. No, un poquito menos, con 40 y algo. ¿Sí? Un poco menos de, de, de colombia. Ah, listo. Eh, pues en base a Colombia, ¿no? con base a lo que es Colombia que hay, 46, 45. ¿Sí? Yo pienso que es pienso que más grande Argentina, por con le coloco sí, 50, 60, 60 más millones. Más sí, pero tiene muchos desiertos. Uf. Sí. Eh, mujeres argentinas, ¿cómo les parecen las mujeres argentinas? Muy guapas, muy, no sé. ¿y la exotas? tenista, hay una tenista. ¿Argentina? y bonita? Gabriela, creo. Ay, no sé, soy malo en tenis. Uy, pero... sí, muy linda, ya se retiró. Sí, era muy bonita. Y pues la mujer argentina, siempre he dicho que a la par con la colombiana, muy hermosa. O sea, muy hermosas. ¿Y la, ¿Y la gente argentina, te parece que son iguales de bacanos que los colombianos? O, o... Pues... Tengo unos amigos periodistas que han dicho que son muy formales los deportistas. ¿Sí? La gente en sí no, no, no he podido dialogar con ellos, con la gente la argentina. Ah. Me imagino que sí son... Chévere, Por saber. ser latinos, sí. deben de ser sí. sociales. Sí. sociales. Sí. sociales. Sí. Y última pregunta, dichos argentinos, palabras argentinas, a ver, ¿verdad? Las... La más famosa es la che, mano, che. ¿Qué te pasa? Che, che, todo che. Los sí. de otros, porque es lo no que más escucha uno. Sí. Eh, boludo. Sí, sí. O, sí. ¿o, ¿Sabes qué quiere decir poliche? No. Es como discoteca. Sí. Sí, sí Sería interesante ir a esa parte de, de Sudamérica. Sería sí. mucho conocerla. Y hablan mucho el bosque, como en Cali, a veces en caleños aliño es o a la, a la... sí. Ah, listo de muchas gracias. Interesante, gusto. ¿cómo es tu nombre? Mitch el francés está en el canal, Mitch, M-I-C-H, M -I -C -H, me llamo Michel, pero en eh, eh, eh, abril eh, es Mitch el francés en Youtube, y aquí verá eh, a todos eh, argentinos, eh, colombianos, mexicanos grabando. Mitch el francés, ok, sí. Jorge León, un bueno, buen gusto. Gracias, bye bye. Sí. hasta luego. Muy buenas tardes, ¿cómo se llama? Oh, hola. hola. Michel, mucho gusto. Eh, vamos a hablar del país de Argentina, me lo podrías situar en este mapa del mundo. Mm, acá está. Aquí sí, ¿sabes la, la capital? Eh, la moneda de Argentina. ¿Y número de habitantes más o menos? no, Como tres veces más, 45 por ahí. Ah, bueno, preguntas, ¿te gustaría viajar algún día a Argentina? Si, si tuvieras que viajar, ¿a dónde irías? A eh, La Plata. ¿La sí. Plata? La Plata es donde está la playa, creo, ¿no? Ah, interesante. Ah, listo. Eh, ¿Tienes muchos amigos argentinos aquí en Colombia? Uno que otro, tengo sí. unos amigos colombianos en Argentina. Ah, ya. ¿Y cómo te parece la gente de argentina mentalmente? Muy amables. Sí, son muy amables. Muy rumberos. Muy amables. Bueno, da como en todo lado y de todo tipo de cosas. Sí. sí. Ah, listo. ¿Bailes argentinos conoces algunos? El tango, pero sí. no soy... muy bien. No, no, no sé bailar baila tango. Ah, ok. ¿Y ah, cantantes no, eh, bueno. argentinos conoces algunos? Sí, bastante, muchos sí otros sí conoces a, a Axel Fernando por ejemplo también sí, sí. ah bueno y uh, comida argentina podrías decir cortes de carne sí no sé los asados sí siempre sí, mucha carne cierto y lo que toman mucho allá en Argentina Cerveza, cerveza En todos lados sí. Ah, sí, también el mate, no sé si ya escuchaste Ah, el mate. sí, claro, sí. sí. Um, El fútbol argentino ¿Conoces un poquito o no? No, un poco ¿No te gusta mucho el fútbol? Sí. Ah, ya vea sí. sí, Maradona sí. Ah, sí. Verdad, sí. El más famoso, bueno, con Messi también Ajá. Ah, listo, y bueno, última pregunta ¿Sabes palabras dichos muy argentinos sí. okay. Che bolura <risa> Eh, no más, ¿Sabes qué quiere decir boliche en Argentina? Es como discoteca. Ah, okay. Sí, tiene muchas palabras muy diferentes. Ahí está, bien. entonces muchas gracias. Puedes decir chao a la gente. Chao. Eh, chao. chao. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Ahí está. Ah, Michel, mucho gusto. Entonces, vamos a hablar del país de Argentina primero. Lo puedes situar en este mapa del mundo. Sí, sí. Argentina, este. Vamos a aquí. Muy bien. ¿Sabes la, la capital de Argentina? Sí. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Ríos? ¿Qué, ríos? ¿Qué, ríos? ¿Qué ríos? Buenos Aires, Buenos Aires, sí. Buenos Aires. ¿Sabe la moneda que están en Argentina? No. El, el peso de Argentina. Y más o menos, ¿puedes decirme cuántos habitantes tiene el país? Oh, no, no. ¿No? ¿No? Sí, no, no. Ok, ¿me puedes decir qué piensas primero cuando escuchas Argentina? Entonces... Argentina, fútbol. ¿Fútbol? Mucho fútbol. Sí, la gente amable. Sí. Eh... Mi familia conoce a más, yo no conozco a Argentina, conozco los los Estados Unidos, Canadá. Sí. El... Sí. ¿Y le ha gustado a tu familia Argentina? Sí. ¿Sí dijeron sí. que es muy chévere? Es muy bueno, muy bueno. Buen vivir. Sí. Ah, listo. ¿Cómo te parecen las mujeres argentinas? ¿Te crees que son muy hermosas? Sí, son muy, muy preciosas. Sí, muy preciosas. Sí, sí, ¿Ya? ¿Tiene una argentina? No, no, <risa> eh, Otra pregunta. Eh, ¿Bailes argentinos? ¿Saben algunos? No. No, no. Eh, la comida sé que es excelente. ¿Ah, sí? ¿Qué conoces la comida? comida eh, al... Pues, eh, mi mamá cuenta que la carne ya es muy buena. La carne, sí. sí. Y allá, y también me contaron, yo no pico poco, pero <risa> me contaron. <risa> ah, listo. Eh, ¿Cantantes argentinos? argentinos? No muy pocos, pero pues, mi familia es la que sabe de todo eso. ¿Sí? No, yo yo muy poco, yo, sí, poco. Ah, sí. listo. ¿Pero conoces, me imagino, a Calamaro, por ejemplo? Sí. Ah, eso sí, sí, es bueno. Fútbol, hablabas de fútbol que son muy sí. famosos, ¿te gusta algún club de Argentina o un club argentino? Eh, pues sí, mi familia pues, ha estado en, en los, en, estuvo en el Mundial. Ah, sí. ¿Y, y sabes eh, algunos futbolistas famosos? Argentinos. Bueno, muy pocos, muy pocos, pero... Lionel, me no Lionel sí, pero... en el yo. O Maradona Mara, Mara, también. Maradona, ¿cierto? Maradona. Sí. Ah, listo, y última pregunta, ¿sabes algunas palabras muy típicas de Argentina? No, no, Nunca he escuchado. Muy poco, pero me gustaría ir y conocerlo. Sí. Pero, ¿Ya escuchaste Che Boludo? Sí. Sí, ¿Sabes qué sería quilombo? No. Quilombo sería problema. ¿Una birra? ¿Sabes qué es una birra? No, tampoco. ¿Qué pensarías que es una birra para tomar? ¿De bien? Una cerveza. Eh, ¿El boliche? ¿Sabes qué es el boliche? No, no. No, es discoteca. Sí, tienes muchas palabras sí, sí. muy diferentes. Sí, sí. Ah bueno, entonces muchas gracias. Sí, Hasta luego. Bueno, que estén Hasta luego. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas, me llamo Marlon Arley. Marlán, yo Michel, mucho gusto. Michel, mucho gusto. Entonces haciendo un canal para que vean los argentinos. que piensan ustedes los colombianos sobre Argentina? Argentina, pues a mí Argentina me parecen buenas personas. Sí. Y pues son. Nunca he ido a Argentina, pero me gustaría ir a Argentina, pero los argentinos que he conocido siempre han sido muy educados y excelentes. Sí, Aunque la gente diga que no, pero hay, eh, los que llegan acá son muy educados. Sí. Sí. Parece bien. Ah, buena gente, sí. ¿Sabrías situar el país de Argentina en el mapa del mundo? Claro, yo lo sitúo. Estamos acá Argentina, véalo. Argentina, Suramérica. Sí. Sudamérica. ¿Sabe la capital de Argentina? La de Buenos Aires. Ah, bien. La, la población más o menos. ¿de? La población de Argentina son ¿Cuántos? como 35 ¿Cuántos? millones. Sí, es millones más o sí. O sea, eh, lo que dicen son como 38 millones, pero siempre son más. Sí, son más. En el censo dicen que son como 38, sí. pero son... Es como acá dicen que son 45 y acá ya somos como 60 millones. Sí. Eh, millones. En Francia sí son más. Son 65, 67. 67. Ah, ¿sabe la moneda de Argentina? La moneda de Argentina, no, ahí sí me corchaste con la moneda de Argentina. Ah, el peso sí. peso argentino. Peso, peso argentino, no es dólar, no, todavía no, no. es peso argentino, sí así. acá eh, es el peso colombiano. sí, sí. Eh, ¿Mujeres argentinas, cómo las imaginas, muy sexy, muy guapas? O... Pues eh, lo, que, lo que he oído decir es que las argentinas son muy sexy, muy, sí. sí, sí, como muy... Sí, como amorosas también, sí. ah. pero reacias, ah, sí, porque yo conozco una donde yo vivo, que vive con un muchacho. ¿En Colombia? Sí, acá en Colombia, ella vive con el muchacho en el donde yo vivo, si ¿sí, ve? Sí, está bonita. Y son, sí, es muy hermosa y todo, pero son muy celosas. ¿sí? ¿Ah, ¿sí? Mantienen ah, haciéndole al marido sí. porque habla con ella y todo. Entonces aquí hay muchas sí. argentinas que lo van a ver, entonces, sí, son, son muy celosas. Son celosas esto está muy mal. Son celosas, sí. Pero ellas porque quieren, son buenos, o sea, es que las argentinas son sinceras cuando dan el amor. Sí. Entonces les, les da duro que usted las traicione, entonces por eso son celosas. Ah. Y quien no cuida lo que quiere. Y, y ella es cariñosa con el nombre. Cariñosa, sí, ella es cariñosa. Por eso es que son así, celosas, porque ellas dan harto, dan harto cariño, entonces les da rabia que de pronto usted vaya a conseguir otra mujer pero son educadas y todo y, son ¿Y, y, ¿y si usted tuviera que elegir tener una novia colombiana y argentina, ¿cuál elegiría? pues diría una argentina porque lo, ya las de Colombia, uno ya está <risa> cansado de las de Colombia, pero ah, hay que cambiar. cambiar, o sea, es como por conocer otras su cultura y un intercambio de, de genes sí. colombo-argentino, ah, sí, excelente pero deben estar bravas las colombianas que nos miran en el canal no, ellas son también pasivas y las de Medellín, y, y de Tolima y de Bogotá, sí, bueno, o sea, Colombia bueno. es una tierra no de guerra, Colombia no sí, es amor. de guerra, Colombia es tierra de guerreros, acá guerríamos todos los días pero no somos tierra de guerra, somos tierra de guerreros, usted aquí ve una china embarazada con una, con una chaza en un coche de bebé, empujándola y vendiendo, donde el bus es retacable, donde usted se subió a un bus y puede retacar, puede... o sea, se... ir a vender cosas, la gente es muy guerrera acá. No es una patria de guerra, es una patria guerrera. Aquí pueden venir todos los del mundo que son bien recibidos. Y los argentinos, franceses, mexicanos. Sí. Que no sean mala gente. Listo, cantantes argentinos. Cantante argentinos, argentinas? Pues, pues mire, acá tengo una tarjeta incluso de un argentino que le estaba mostrando allí. Que toca sí. por acá en la calle Séptima. Ah, cantante de, de la Séptima. De ¿sí? la Séptima, es de Argentina. Ah, qué chévere. Mira la, la, la tarjeta, vea. Emiliano Rodríguez. Emiliano Rodríguez, de Argentina, de ah, Buenos sí. Aires. Él es cantante de tangos ah, y milongas sí. acá en Colombia. Sí. Es excelente cantor, excelente. ¿Y ¿A usted le gusta el tango? A mí me gusta el tango, sí, porque sí. yo soy de Medellín y en Medellín está la Casa Gardeliana. Detrás de la Casa Gardeliana vive mi abuelo. Mi abuelo es dueño de la Casa Gardeliana. A él le pagan arriendo por tener las cosas de Carlos Gardel allá. Sí. Allá llegan todos los argentinos que vienen de visita a Colombia, van a Medellín y suben a Manrique la 45 al, a la Casa Gardeliana. Ahí okay. ustedes todo de Gardel. Sí, pero en Carlos Gardel no sé si es argentino o uruguayo. No o de, no esa, ahí hay una dinámica. Dicen que es mexicano, otros dicen que es argentino, dicen que es colombiano, que es peruano. De todos y, y, y tienen más de 500 dientes de, ¿Sí? de más de 500 dientes entonces a donde los metía, sí. que dicen que será él en el accidente. Sí. Bueno, igual los suscriptores nos me... dirán de dónde es Carlos Gardel que hagan la investigación sí. para eso. nosotros. Claro. Y bailes argentinos ¿eh? le gusta pues, No sí, me gusta, no, eso. Me gusta oh, verlo, ver los tangos, pero no los sé bailar. O ¿no? sea, sí. ah. casi no he partido y no. La música de allá fue buena. Sí. Pongamos los, sí. los manes que cantan, que no hay es Sí, son buenas bandas. ¿Y del fútbol argentino conoces un poquito? Larva, paradona, este que es el del mundo, ¿cómo es que llama? Este, el barbao ese. El? el Messi. Ese. ese sí, es educado el más. Sí. Doble. Sí, son buenos. Sí. Ese man es, bien educado. es muy educado, nunca lo ve Y última pregunta. Eh, palabras muy argentinas, conoce algunas. Sí, esa, esa, casi esa nomás, de resto no, así casi. Sabe qué quiere decir birra? Birra no. qué se toma? Ah, una ah. cerveza, un eh, refresco. Eh, boliche, ¿saben qué Boliche, es? es que por acá vino un man de Argentina y le dijo a, le dijo, le dijo a una muchacha, a un man que, tiene, que es gay, le dijo en, en el barrio de Tolerancia acá, le dijo, ¡eh, chico, vende una chocha. Y le sacaron a Ale plan, porque es que a chocha quiere decir otra cosa, como que es un refresco. Ah, sí, y acá no, acá es una. Y casi le dan machete. ¿Aquí qué es chocha? Aquí es chocha, pues, es un. Mejor dicho, es una vaina y. Es sí. como la concha en del... Sí, eso pues de la, la, mujer. De la mujer, la ah, femenina. Bueno. Entonces son cosas que no <ríe> le gusta como groseras. Ah, no ya. Si me entiendes. Quilombo, ¿sabría qué es quilombo? No, eso sí, no sé. Porque todos tenemos problemas. Ah, sí. ¿Y un... le, o sea el dialecto es diferente, sí es sí. el dialecto. Ah, listo, entonces le agradezco mucho por esto. Bueno, pues saludar a todos los colombianos los argentinos. A todos los colombianos y argentinos que vivamos en paz. Y hay muchos países, es que y vivan países bien, y también. tal y de todo Colombia que seamos pacíficos y tolerantes. Ah, bueno, entonces sí, muchas gracias. gracias. Gracias a usted. Gracias. Usted ahora usted me hace el gasto a mí una gorra. Ay, qué pena, Sí, hágame el gasto.